y bueno gente haciendo un video de un turno estamos aquí en la serie de completando las misiones del liberator hoy vamos a hacer tres misiones, una que sería esta, el fresh coat of paint, otra que sería el Find wedding ring y otra que sería esta, vale, la de poner las cosas de la policía Vale, a ver, antes que nada vamos a conseguir el ring, el ring está aquí abajo, ¿vale? Abajo del liberator, ahí está, tremendo, esta misión es eh, bastante facilita, eh, y es como experiencia un poco gratis, se podría decir. Vamos por aquí, y si no me equivoco, el hombre era este, sí. Ah, aquí tiene tu uy eso vale el ring a ver 90 vámonos a... ahora a fresco Painting esto creo que era en moscú eh... moscú era... era al lado de una police station creo que era no me acuerdo muy bien, eh. No sé si era en Moscú o era en otro. Pero tenemos que ir a la Police Station de todas formas. Así que. El Police está. aquí. Barro Teleport, Waypoint. Vale. A ver. El Police. ¿Dónde está el Police? Aquí. Creo que era en uno de estos sitios, ¿no? Vale Esto hay que ponerlo Vale, lo del liberator Y si no me equivoco Es el sitio donde A ver Son mis pesaditos Vale eh... No es por aquí Vale pues aquí debe de ser aquí Ser aquí a ver police, ¿dónde hay aquí una police station? Sí, tiene que ser aquí, ahí está la police station, eh, aquí está barra teleport waypoint, bien. A ver, aquí está la Police Station, si no me equivoco, por aquí está esto, ¿vale? lo White Paint, que lo necesitamos para para completar la la misión del de abajo, ¿vale? ¿Cuál nos quedaría más? Nos quedan tres, Jekatibur, JB. y Moscú también, otra vez, espérate. Ahí más, hay más, otra de estas de, en Moscú. Teleport, waypoint. MFC1. ¿Dónde está el otro ahí? Al lado del lo verde. Este. Teleport, waypoint. Bien. Todo zombie aquí. Muy bien. vale, me queda eh -Bursk, habíamos dicho, ¿no? Jekatibursk eh, y Jbbsk Jbbsk barra por whitepoint hostia, me voy a vale es aquí me, me parece a mí. coño, esto pues una tilde a esto. Sin querer. Exacto, mm, aquí. Vale. Y me queda... Jekatibur. Aquí. Que... En Jekatibur... El polis es este. Vale. Aquí, vale Barro Teleport Liberator, vale eh, Con lo del painting esto que hemos conseguido Nos acercamos aquí Y pintamos lo del Liberator Vale, lo estáis viendo eh, Y venimos con este Que era el que nos había pedido la misión del Liberator Y decimos, ya lo hemos hecho Necesito más ayuda Vale, más cosas No, bueno vale vale, en principio este no vamos a dejarnos podemos ir por aquí eh, nos pide otra misión pero vamos en principio vamos a hablar con con este hombre de aquí vale Ahí está este ya está hecho vale the light node important no He is briefly who it's from Commander Lawrence needs an important note and deliver to Rusty He would appreciate if you didn't say who it's from ¿Vale? a quién se tengo que dar entonces? Eh, la cápsula Vale, el Fine Evidence y tu Rusty. ¿Quién es Rusty? Tu Rusty. ¿Quién es Rusty? ¿Quién cojones es Rusty, tío? Lidia. ¿Quién coño es Rusty? Vicky. Iván. Mi no entender. Esta misión. Tengo que darle una nota a Rusty, ¿no? O algo así. Bueno. Ahora... Ahora vemos. Antes que nada vamos a hacer ya lo del Horde Beacon. Vale. Clear Airport. El Airport. Vamos a... barrar teleport. Airport. ¿Dónde? A ver, al Airport, ¿no? Eh, is willing to give, eh, airport, vale Estoy diciendo Airport aquí, ¿no? Vale Me imagino que será aquí eh, Vamos a subirnos aquí arriba Vamos a ver Aquí, si podemos, creo que no se llega. No, no se va a llegar aquí arriba. No se va a llegar ni de, ni de broma. Vale, bueno. entonces al barra gif, primero vamos a buscar el horde beacon que es lo que necesitamos antes que nada. Horde que el horde es 1194. Vale y lo vamos a hacer con el horde es cogerlo y bueno, vamos a ver si lo podemos colocar ahí arriba de alguna forma uh, no, no llegamos tío un poco lo coloco aquí, ¿sabes? si no... Ah, no puedo Eh, Brodel, déjame colocarlo, ¿no? Todo es un poco, un poco penoso. Lo que estoy haciendo aquí. Vale, pacho, vale. Aquí se me da el, el horde. Eh, venga, no me quería dar placas, así que por eso no me las... No me las he giveado. Lo he dejado ahí en cualquier sitio. No quiero ningún zombi se acerca al horde, Antes que nada. Vale, Bien, tenemos aquí ya una buena fila, creo que es esto lo que tengo que limpiar, es ¿eh? que no se me ocurre otro airport, la verdad, si me dicen airport me imagino que será este. A este sitio puede llegar a todos los zombies, ¿eh? No me quiero poner a... A tener que buscar a ningún zombie Vale Bueno Una buena fila aquí Voy a tener que recargar bien, vamos a tirar esto bien, eh, quiero ver si, bueno, quería ver a ver si podía si podía ponerme más cargadores que en principio yo creo que con los que llevo me va bien por ahora Y vale, va a hacer una muy muy buena pelota. Y viene, vale. Bueno, vamos a hacer la última oleada escopeta. Venga, última oleada de zombies escopeta. Uno nada más. Pues no. Quedan más. ¿Qué zombie se ha quedado pillado? Vamos a ver. Verás. Zombie que se ha quedado pillado. Aquí. Aquí ninguno, ¿no? vale aquí ya te he visto tío ya te he visto dominútil, está está muerto no vale voy a estar limpio no y Sí, bien, vale vale, era este, era este Ya me estaba viendo yo que no iba a ser Bueno oye, pues pasé un de de uno solo no está tan mal ¿eh? si esto fuera un server eh, normal Pues estaría bien Nicore NicoRe Box Bueno y tan mal a ver, las de ser con pues sobran, ¿no? y la de Visual no está mal y bueno y el cargador de Dragon Fancy sí, está bien bueno, pues vale, pues ya lo tendríamos. Eh, yo creo que con esta misión. Oh, bueno, ya somos, ya somos sheriffs. Eh, pero esta misión que nos da 5 más pues tenemos un punto más, un punto positivo. Teleport Liberator. Liberator Vale. Eh, no está este hombre. Mm, mm, mm. No, este no era, era. Uh, a ver, este dice alguien, ¿eh? Ah, no, Any lux. Until next time, ¿vale? Vamos a buscar al hombre este, ¿no? ¿Quién era el de. El de la cosa esta, tío? El del Horde Beacon. El Horde Beacon estaba arriba. Estaba arriba, que me acuerdo yo, porque. Es. Es de las primeras misiones que cogimos, así que tiene que ser uno de estos. Uno de estos tiene que ser. Tú no eres. Hostia, ¿han encendido el Liberator ellos? Ah, vale, ya he limpiado el aire Bien, vale. Me piden más cosas de Horde. Vale, la, las misiones de Horde creo que las podemos dejar a un lado, ¿no? Ya veremos si llegó uh, Oh, oh, he conseguido Lieutenant Vale, conseguí el primero. No sin tu reporte. Escúchame, me ha dado. Oh, vale, me lo ha dado. Bien, bien, bien. La cosa cambia ahora. Vale, vale, vale, vale vale vale vale ya he subido el primero ya tenemos el primer el primer grado que necesitábamos perfecto y con simplemente sheriff bien bien bien bien me gusta me gusta bueno pues vamos a dar ya por aquí este capítulo yo espero que os haya gustado si queréis más vídeos de un turnet ya sabéis dale like y yo os lo traeré hemos conseguido ya uno de los dos logros que queríamos conseguir